In Mexico, two more journalists have been killed in the Gulf Coast state of Veracruz. Yesenia Moginedo Valkani was the director of the online news site El Veraz. Sheila Johanna Garcia-Olivera was a reporter at the same outlet. News of their deaths came as journalists across Mexico took to the streets protesting the murder of another journalist in the northern state of Sinaloa, Luis Enrique Ramirez. At least 11 journalists have been killed in Mexico this year alone. Es incontenible la ola de asesinatos en contra del gremio periodístico. Hoy, justo cuando estamos realizando este mitin aquí en la Ciudad de México, en Tijuana y en Sinaloa, pues este, nos enteramos de esta amarga noticia. Dos compañeras en Veracruz les han arrebatado la vida. Es, es, es una jauría en contra de los periodistas en nuestro país. No hay garantías, el Estado mexicano no está pro proporcionando las garantías para que podamos ejercer con libertad nuestro ejercicio periodístico en territorio mexicano.